El mundo es un lugar muy extraño y está lleno de cosas extrañas también. En este caso vamos a hablar específicamente de animales que parecen de fantasía. Y es que la naturaleza nunca deja de sorprendernos y aunque a veces creemos conocer mucho sobre ella, la realidad es que conocemos muy poco. Lo que me hace estar seguro de que no conocías algunos de estos 10 animales, como el tiburón con una sierra circular en la boca o la rana más pequeña que una uña humana y otros que veremos en este top. Así que esto es Top 10 animales reales que nunca viste ni en la televisión. Número 10 Ateris hispida. También conocida como la víbora de los arbustos, esta serpiente reside en la selva tropical de Nigeria y Kenia Occidental. Se alimenta de ranas, lagartos, pájaros y pequeños mamíferos que suelen estar en los árboles. Rara vez baja al suelo, pasa la mayor parte de su vida en los árboles. Además adoptó una forma que hace que sus escamas tengan la apariencia de hojas de árboles, lo que le ayuda a camuflarse. Número 9. Dragón marino. El dragón marino puede ser encontrado en Australia, y como podrás notar por su gran parecido, es un pariente del caballito de mar. Esta especie ha adoptado este aspecto tan peculiar en su cuerpo para camuflarse de sus depredadores, escondiéndose entre las algas marinas de los arrecifes. Número 8. El Glaucus atlanticus. El también llamado dragón azul, es una especie de babosa marina. Aún existe una gran controversia en torno a esta especie, debido a su extraña forma no vista anteriormente. A pesar de ello, se conoce desde hace mucho tiempo, para ser exactos desde 1777. Fueron los hermanos Foster los primeros descubridores, y los que le dieron su nombre científico. Número 7. Zeus. Este perrito chihuahua es Zeus, bueno no es chihuahua, pero sí es el perro vivo más alto del mundo pertenece a la raza de Dogo Alemán y mide 1 metro con 10 centímetros pero si se para en sus dos patas traseras el tamaño se duplica llegando a alcanzar casi 2 metros de altura lo que es una bestialidad para ser un perro Número 6. La rana púrpura de la india Este extraño animal tiene la cabeza muy pequeña y un cuerpo muy gordo lo que le da un aspecto desproporcionado fue descubierto en el año 2003 y es muy poco conocida Tal vez porque pasa la mayor parte de su tiempo bajo tierra. Tristemente, se encuentra en peligro por la pérdida de su hábitat natural, que se está utilizando para plantaciones de café y jengibre. Realmente una lástima. Número 5, el Maine Coon. El Maine Coon es un gato nativo de los Estados Unidos, originario del estado de Maine. Poco se sabe sobre sus orígenes. Algunos dicen que fueron traídos por los vikingos siglos antes del descubrimiento de América. Puede pesar de 5 a 10 kilos, llegando hasta los 11 en algunos casos, mayormente en los machos mayores, y suelen vivir hasta los 15 años. Sin duda todos quisiéramos uno de estos gatitos. Número 4. ukari calvo. También conocidos como cacajau, mono inglés o acari, es una especie nativa de Brasil y Perú, y resaltan por el color rojo de su rostro. Estos animales prefieren vivir en los árboles altos, lejos de las constantes inundaciones que suceden en su hábitat, en el noreste del Amazonas. Sin embargo, el color de su rostro que lo hace especial es también su principal desventaja, ya que los depredadores al acecho pueden verlo más fácilmente. Número 3. El calamar cerdo. Su nombre científico es Feferri, aunque es más fácil de pronunciar el calamar cerdito. Este animal se encuentra en las costas de Nigeria, usa los tentáculos que tiene en el rostro para defenderse, pero no le sirve de mucho ya que con sus 4 pulgadas es presa fácil para cualquiera. Número 2. El helicorpión. Este tiburón de aspecto exótico nadaba en los mares del periodo permiano, hace unos 290 millones de años atrás. Este animal gigante de 6 metros de largo solía representar un peligro en las profundidades del océano, su característica más notable, como habrás notado, es la forma espiral de sus dientes, con los que rápidamente podía destrozar a sus presas. Número 1. El Brasicepalus. También conocido como el botón de oro, es un diminuto anfibio que suele vivir entre las hojas muertas del suelo de la selva. Esta especie es como una rana, solo que más pequeña, mucho más pequeña, llegando a medir poco más de un centímetro. Si quieres visitarlo, viven en la región montañosa del sur de Brasil, que se caracteriza por su ambiente frío y húmedo, en un estado llamado Santa Catalina, que es el lugar donde lo descubrieron y el único lugar donde habita. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle like al video, déjame un comentario, siempre estoy leyendo y respondiendo. Saludos para Mini Mini Víctor, que siempre es al tanto de nuestros videos. Un abrazo, crack.